Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les voy a mostrar la forma fácil y sencilla para, re, para restaurar Premiere Pro. Entonces, a veces necesitamos configurar, la, necesitamos la configuración predeterminada y no, está, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, vamos a cerrar aquí y les voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces, nos vamos aquí a documentos y aquí en documentos van a encontrar una carpeta que tiene por nombre Adobe. Vamos a abrirla y vamos a coger Premiere Pro, eliminar. Esto lo podemos vaciar. Ahora vamos a abrir el programa y va a estar totalmente restaurado ya que la configuración eh, que estaba eh, automáticamente se, va, se ha ido en esta carpeta que acabamos de eliminar. Entonces miren que va a salir tal cual, miren, si ¿sí ven cómo sale? Entonces damos clic en nuevo proyecto. Damos clic en aceptar aquí. Y miren que nos está saliendo todo conforme eh, lo queríamos. Entonces aquí cerramos esto y ya. Así se restaura Premiere Premier Pro. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.